Bueno, un nuevo medio es eh, un medio capaz de aprovechar todas las herramientas que ofrece hoy en día la tecnología para hacer buen periodismo. Eh, puede ser eh, en, en papel o puede ser en, en Internet, pero eh, yo creo que un nuevo medio siempre debe aprovechar esas herramientas y hoy la mayoría de las herramientas están en Internet yo diría que hoy en día más que la red influyen sobre todo las redes, las redes sociales, Facebook y Twitter, sobre todo cada vez más Instagram y Snapchat que tienen audiencias más jóvenes. Yo creo que hoy en día es imposible crear un medio y desarrollarlo sin tener una estrategia vinculada a las redes sociales. Eh, en el español eh, desde el principio crecimos eh, al calor de Twitter y de Facebook, sobre todo de Twitter, donde desarrollamos nuestra campaña de crowdfunding y yo creo que es una herramienta fundamental para cualquier nuevo medio porque te permiten conectar con tu audiencia desde el principio. No necesitas eh, tener una, una masa crítica que vaya a tu, a tu red siempre y cuando consigas ir creando esa audiencia en tus redes sociales siendo útil para el lector. Nosotros eh, encontramos la manera de ser útiles seleccionando buen contenido de otros, de otros medios y ayudando sobre todo en aquellos momentos especiales donde había una noticia importante en curso. Eh, esa es nuestra experiencia y creo que es un buen consejo para cualquier medio que, que esté empezando. Yo recomendaría, sobre todo, tres nuevos medios en español. Eh, el primero es Verne, eh, que creo que es un gran ejemplo de cómo crear contenido para redes sociales eh, sin caer en lo chabacano o en contenido zafio que a veces vemos en algunos medios. Verne eh, ha hecho grandes historias, a veces muy largas y muy bien argumentadas y documentadas, y creo que son un gran ejemplo y que atraen al país a un público que quizás si no, no, no entraría en ese medio. Eh, creo que es un, un medio muy, muy interesante. Eh, el segundo ejemplo que pondría es el Confidencial, por la capacidad que han tenido de colaborar con otros medios eh, en historias eh, muy importantes, como los papeles de Panamá, eh, LuxLeaks, SwissLeaks... Eh, creo que eso es algo importantísimo en un nuevo medio y que cada vez va a ser más importante porque nuestros recursos son cada vez más limitados eh, y es importante colaborar con, con, no solo con otros medios, sino con otras personas que, que hacen cosas que no sabemos hacer. Y eh, el tercer medio que diría es el diario porque tiene un modelo de suscripción eh, que a mí me parece eh, fantástico. No, eh, no se basa tanto en el intercambio de un producto eh, como en la pertenencia a una comunidad y a, una, a un conjunto de valores eh, y, y al apoyo del, del periodismo en un momento complicado y controlado por tantos poderes, sobre todo económicos. Creo que el modelo del diario es un modelo que, que, que otros eh, medios digitales en España podrían seguir eh, y que ojalá que, que funcione.